Muy bien, hola para los que nos están escuchando. Eh, vamos a resolver algunos ejercicios aquí de, de matemáticas para que se puedan hacer algo ahorita en, en vacaciones. Vamos a hacer algo, vamos a esperar nada más que se conecten algunos más y empezamos, ¿sale? Ya les digo de qué se trata. Son dos ejercicios súper fáciles de matemáticas. Muy bien. Por favor, compartan mientras esta transmisión para que más personas lo vean. Por favor, compartanlo. Compartanlo, compartanlo. Compartanlo ahí con sus, con sus amiguitos, con sus conocidos. Esto. esto puede llegar a más, más gentes dale, compártanlo, compártanlo le vamos a empezar, ahorita en un momentito En un momentito ya comenzamos, ¿sale? ¿Cómo está pasando ahorita la cuarentena? Bien, Ay, más o menos. Espero que no le está afectando mucho. Compartanlo, por favor, en un momento ya les voy a decir de qué trata esta pequeña transmisión. Es para hacer unos ejercicios de matemáticas. Ahorita les digo cómo, cómo está la dinámica y ahí para que practiquen un poquito y ejerciten pues, la mente, ¿no? Y luego hay muchas cosas que se nos olvidan, desafortunadamente. Desafortunadamente hay muchas cosas que se nos olvidan. Muy bien, a ver, voy a ir viendo los comentarios... Jair López, gracias, muy bien. A ver si todavía no hay comentarios. Pero les explico de qué trata. Muy bien. Ah, díganme cómo están ahorita con su, con su encierro, han estado estudiando, han estado repasando, no han estado haciendo nada, díganme qué han hecho, cuéntenme, los leo en los comentarios. Cuéntenme, ¿qué han estado haciendo? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Han, ¿Han estudiado no han estudiado? Oigan, ¿saben qué? La proveedora cerró y no he comprado pulmones. Si ustedes saben dónde vendan así como de igual de, barato, igual de, de económicos con la proveedora o más económicos, pues avísenme porque si sí ocupamos bastante pulmones y pues no tengo ya nada de pulmones si saben avísenme sale por favor, coméntenlo ahí por favor dice pues yo ya me acabé todas las películas de Netflix <risa> ok bueno si, si quieren les puedo recomendar una serie por ahí que está, que está chida, está interesante, se llama eh, bueno seguramente ya la han visto Ataque a los titanes, pero vean el. Eh, leanlo en manga, mejor es. está mucho mejor en manga. en manga está, está mejorcito, entonces ahí. se les puede interesar. ¿Sale? Pregunta, si ¿sí saben dónde venden plumones ahorita que está cerrada la proveedora, avísenme porque necesito plumones. ¿Sale? Por favor, por favor. Por favor. Y por favor, compartan. Compartan esta transmisión para que más personas lo vean, les voy, a, les voy a poner dos ejercicios ahorita de matemáticas a ver qué tal, a ver si están estudiando, si, si no han estudiado o, o qué están haciendo ahorita en estas vacaciones, ¿no? Espero que estén leyendo aunque sea o algo, ¿sale? Muy bien, vamos a esperar a que se comenten que se comenten un poquito más de gente. Y les platico del ejercicio. Es un ejercicio que está bien, bien, bien interesante. Está bien bonito, por así decirlo. Y a ver, a ver si pueden resolverlo ahí en casita. Ahorita les digo de qué trata, ¿sale? Para que no se aburran. Ahorita, domingo, este... Domingo de resurrección, ¿no? Sí, domingo de resurrección. Creo, no sé, la verdad no, no soy muy no soy muy religioso. Ustedes me dicen si estoy bien o no. sale ya te dije hace rato que la respuesta es 10, ok, tú ya sabes, Yasmín Mendoza, por favor no digas de cómo se hace para que los demás lo vean, yo creo que ya, tú sí lo sabes muy bien, qué bueno, eso es muy muy bueno, ¿eh? es muy muy bueno. compartan, compartan este video por favor, les pido por favor que compartan este video para que más personas lo vean y pues más personas ahorita estudien un poquito algo, ¿no? trabajen eh, su, su, su, su cabecita que, que explore otras áreas que tal vez no les agradan mucho como por ejemplo matemáticas, es una, es una universidad de matemáticas Como oh, verá mis plumones ya no pintan, entonces no se desesperen, ¿eh? Cállate, Yasmin. <ríe> ok, sí, Yasmin, este, no digas la respuesta, ¿eh? No digas la respuesta. Muy bien, ahí meter una llamada, pero no, no puedo contestar ahorita. Muy bien, a ver, les voy a decir entonces de qué trata esto, ¿sale? El ejercicio dice así, tenemos un cuadro grande, supongo que es cuadro, ¿no? Que está un cuadrado, porque está medio mal dibujado, pero tenemos un cuadrado aquí dándote, el área del cuadrado grande es de 16, ¿sale? Un momento. Entonces, el área del cuadrado grande es de 16 el área del cuadrado chico, el pequeño de aquí en medio, es de 4, ¿sale? El área de este cuadrado es de 4, este es de 16 y este es de 4, este chiquito de aquí en medio, ¿sale? Lo que queremos en el ejercicio es encontrar el área del cuadrado rojo, el que está como de ladito. Imagínate que está bien dibujado, pues, porque no, no, está, bien, no está muy bien dibujado que digamos, imagínate que está bien dibujado, el área es lo que estamos buscando, el área del cuadrado rojo, ahí escribe tu respuesta a ver qué tal, y vamos a, ahorita vamos a ver cómo se hace, para los que estuvieron ahorita en la transmisión de la videollamada, este como les comenté, pues, esta es la tarea de ustedes, pero si están viendo esta transmisión, pues ya sabrán cómo se hace, ¿sale? Pues ahí coméntanos cuál es tu respuesta, cuál es tu respuesta, Encontrar el área del cuadrado rojo, esa es la, la, la, la pregunta. Creo que tenía un pulmón aquí azul. ¿Sale? Encontrar el área del cuadrado rojo. Para que no se queden ahí en la cinta sin, sin hacer nada Apóyeme, compartido este video Para que más personas lleguen y lo vean Por favor, nada más lo tienes que dar ahí Compartir y ya no tienes que hacer nada más No es como que te vayan A, a cancelar internet O algo así Entonces encontrar el área del cuadrado rojo Esta de aquí el área del cuadrado grandote es de 16, el área del cuadrado pequeño es de 4, queremos encontrar el área del cuadrado rojo. dicen aquí. ¿Puede explicar evaluación de primer y segundo grado? No entiendo, evaluación de primer y segundo grado, ¿te refieres a ecuaciones de segundo grado por evaluación o algo así? Lo que sea de Dios en el examen, la verdad. <ríe> ok, estaría genial algo de ecuaciones diferenciales o transformadas. Pues sí, estaría muy genial, la verdad, pero... este es un tema que ya es un poquito más avanzado, entonces para la audiencia en general, pues creo que no... Estamos pensando hacer unos, unos, este, unos, unos videos, unas transmisiones de temas ya un poquito más fuertes, como este, geometría diferencial, como topología algebraica y cosas así, pero sí está muy muy pesado para la audiencia que, que, que nos sigue. Entonces sí, es un tema un poco más específico. Esa es una respuesta para Shun eh, Yor Gali. te repito, el ejercicio dice encontrar el área del cuadrado rojo, es lo que queremos. Esta de aquí mide 4, el grandote es de 16, queremos encontrar el área del cuadrado rojo. ¿Qué dicen acá? Yasmín dice, semana gratis o llave del baño por compartir. <ríe> ok, listo, muy bien, gracias. Profe, ¿qué pasó con.? más de 90 en el examen pues los que sacaron más de 90 en el examen que les apliqué felicidades <ríe> es lo que les puedo decir felicidades era un examen este un examen tipo ipn ya la verdad estaba más difícil ¿no? a ver a ver cómo les va en los demás que les voy a ir aplicando o sale compartan este video para que más personas lo, lo vean por favor no te cuesta nada nada más ponle compartir y ya pues todo lo que tienes que hacer dicho no es como que sea este, muy difícil el problema ¿no? de hecho por ahí creo que ya dijeron más o menos cuál es, podría ser la respuesta, este vale 16, su área del cuadrado grande el cuadrado pequeño, su área es de 4 y el de la diagonal su área es de no sabemos es lo que toca calcular Yasmín yo saqué 103 en el examen del IPN, wow, sí, sí, sí, cierto tú eres de las que sacó el puntaje mayor, de hecho tú fuiste la del puntaje Más alto Muy bien Muy bien, muy bien Muchos de mis alumnos Están viendo el, eh, Este videito, entonces Pues lo, lo hago para que No se queden sin hacer nada en su casa Ahorita en Semana Santa Vacaciones, no vayan a salir a la playa A, a conciertos A cosas así, o sea no Traten de, de, de, de su casa a, a, y para atrás, a, no, a lo más no, no salgan mucho les este, una sorpresa a los que son mis, mis alumnos vamos a hacer, bueno y a los que no también, ahí les paso el link, vamos a hacer un, este, en esta semana que, que empieza mañana vamos a hacer videollamadas con repasos de temas variados eh, desde lo más básico de matemáticas como aritmética, álgebra trigonometría hasta cosas ya más fuertes como cálculo este diferencial e integral ¿sale? Eh, o sea, vamos a hacer un repaso de matemáticas del nivel primaria, secundaria bachillerato, básicamente. Para los que son nivel, nivel universidad, estoy planeando hacer algún curso por ahí en línea, así como estos, de eh, cosas de... de ¿cómo se llama? Perdón, se me fue, se me fue el avión. De este, álgebra lineal, para que sepan un poquito de matrices, de transformaciones, cosas de estilo. De también ecuaciones diferenciales, por ahí lo están pidiendo meteremos un poquito de ecuaciones diferenciales y si Dios nos lo permite un poquito también de topología algebraica de, y de álgebra, también álgebra moderna si, si les interesa, de cosas que, que aprendí en la maestría de, en Morelia en, con parte de la, de la UNAM, son, te, son, son cursos muy muy avanzados y muy muy pesaditos pero trataré de, de aplicarles lo más, lo más simple para que si les interesa, si ustedes estudian alguna ingeniería o los que estén estudiando alguna, este, alguna área que tenga que ver con matemáticas puras, pues lo aprovechen, ¿no? Ahorita que están de, de vacaciones, ¿sale? Leo sus comentarios, dice, ¿y si ese examen no los va a poder aplicar después a nosotros los de fin de semana? Claro que sí se les va a aplicar a ustedes, nada más que pues regresando del, del periodo de la cuarentena, por lo pues Ahorita no pueden aplicárselo, pero por supuesto que les voy, a, les voy a aplicar ese examen también a ustedes. De hecho ya están los exámenes ahí listos para que en cuanto nos, nos podamos este, volver a, a, a ver de manera personal, pues ya podamos aplicar ese examen. O sea, no se preocupen por eso. Los demás, seguimos trabajando con este video, no veo que respondan. El problema dice, tenemos un cuadrado grandote de área 16, 16, 16 es el área grandote, el área del cuadro pequeñito del medio es de 4 y el área de rojo, el que está de lado, es el que estamos buscando. Entonces, coméntanos tu respuesta, por favor. Coméntanos tu respuesta y comparte este video para que, para que más personas lo vean. Me harías un gran favor si lo compartes. Y si pones atención para que entiendas cómo se hacen estos ejercicios. Esto es, eso te, te lo podrían poner... En la escuela te lo podrían poner este, a tus primitos, hermanitos, porque se les puede ayudar con su tarea de, de matemáticas. Y también algo importante es que te lo pueden poner en el examen de admisión de la universidad. Entonces, sí, es, este, es importante que sepas resolver Eso es muy fácil, pues, pero que sepas al menos cómo se resuelve, cómo se atacan este tipo de problemas. ¿Sale? Entonces, ese es un problema muy simple. Comenten su respuesta, por favor, comenten su respuesta. ¿Cuál creen que sería el área del cuadrado rojito, el de medio? Es un problema que te lo puedes topar por cualquier lado. De hecho, algunos ya lo conocen. Algunos ya han visto este problema. Dice, Schumjord, método de Cuchy-Euler, en ecuaciones estaría genial, al igual que la regla de la cadena de cálculo vectorial. Bueno, pues, pues sí, claro, pero esos ya son como temas muy precisos para ti. Este, pues te recomiendo que, que practiques con los teoremas básicos Para que no se te dificulte mucho Una de las cosas que decía una persona que fue mi de que, que profesor Decía que los ejercicios y los ejemplos Empiezan los por los más tontos y más simples Sale de ahí es donde se, se, se entienden muchas cosas Entonces empieza con lo fácil y lo más simple que puedas porque si, no, si te vas a las, cosas, a las cosas ya más fuertes no le vas a entender nada. Y en lo personal es algo que yo también hago. Cuando estudio un teorema, un, un, un tema nuevo, me voy a los ejercicios y, y, y, y, y ejemplos facilitos para, para entenderlo porque luego no se me entiende. Bueno, ahí te va. Vamos a resolver este ejercicio. Sale, Vamos a resolver este ejercicio. El área es de 16, el área del pequeño es de 4 y estamos buscando el área del cuadrado rojo. ¿Sale? Pon atención, fíjate cómo se hace. Vamos a ver cómo queda este ejercicio. Dicen por ahí, Brandon García, que la respuesta es 9. Les voy a poner las posibles respuestas. ¿Sale? Vamos a poner aquí opción A, 9, opción B, 10, opción C, 8 y opción D. Ah, no, espérame, aquí me equivoqué. Vamos a ponerle aquí, mejor le ponemos, no, dejamos el 9. Aquí le ponemos 12 y aquí le ponemos 8. 8, 9, 10 y 12. ¿Cuál crees que será la respuesta? Coméntalo. Dice Alexa LP que la respuesta debería ser 10. Brandon García, la respuesta es 9. ¿Ok? Vamos a ver, aquí está la, aquí está la respuesta. Sale, vamos a ver cuál es. ¿Cuál crees que sea? Dime. Responde, cuál es. ¿Cuál es la respuesta correcta? Compartan este video, por favor, para que más personas lo puedan ver lo único que tienes que hacer es compartir, aceptar y ya súper fácil bueno, ahí te va, vamos a ver cómo se resuelve, observa te están diciendo que el área del cuadrado pequeño esta área esta área de aquí vale 4 ¿sale? y también te están diciendo que toda el área, el área grado total es de 16, ¿sale? Por un momento, por un momento voy a borrar el de color, el de color rojo, ¿sale? Fíjate, por un ratito voy a borrar esto. No, no, no, O no. le voy a borrar un ratito esto. Bueno, este pues este, este ya, ¿no? Esto para que no te revuelvas, ¿sale? Para que no te revuelvas a la Sabemos que esta área es de 4. Y que todo el grandote es de área de 16. ¿Sale? Entonces, ¿Qué pasaría si nomás me fijo en los rectángulos que tengo a la orilla? Si me fijo en estos rectangulitos, pues cuánto me el área de cada uno. ¿Cuánto mide el área de cada uno de esos? Y si yo pensé que era 16, era que de un solo rectángulo, no, no 16 es de todo el cuadrado, 16 es todo el cuadrado. ¿sale? Bueno, a ver, fíjate, entonces, como todo el área es de 16 y este pedazo de medio vale 4, me está diciendo que estos cuatro rectángulos que están aquí, en total miden 12 de área, ¿por qué 12 de área?, porque pues son 16, que es el total, menos 4, que es la parte del medio. Me está diciendo que esta área color verde, el área color verde, vamos a ponerle aquí así, es de 12. ¿Sabe por qué repito? Porque te están diciendo que este de aquí el medio vale 4 y el grandotote vale 16 si le quito la parte del medio pues me quedan estas orillas diciendo que miden 12 en total esos, esos rectángulos pero eso qué quiere decir eso querrá decir entonces eso quiere decir que este, que cada uno tiene de área ¿cuánto tiene de área? a ver, piénsame si en total estos de color verde tienen área 12 los 4, cada uno tendrá área 3 cada uno tiene área 3, ¿estás de acuerdo? Y todos los triángulos los rectángulos son iguales, ¿sale? Entonces ya tiene área 3 cada uno. Ahora, ¿en qué más estamos? Fíjate, yo quería, yo quiero el área del este, planado que estaba de color rojo, que era este. Si te das cuenta, estoy agarrando la mitad, la mitad de un rectángulo. Cuando agarro esta mitad con esta mitad, esta mitad con esta mitad se forma un, pues un rectángulo completo. Es decir, esto tiene de área, pues de área 3, estos dos juntos, ¿sale? Y si aquí agarras otra mitad con otra mitad, pues ya juntarás dos rectángulos, ¿sale? O sea, si lo quieres ver con, con decimales, por así decirlo, para que no te revuelvas tanto pues cada uno tiene, cada de estos rectángulos tiene área 1.5 área 1.5 que juntos te da área 3 aquí también tiene área 1.5 aquí también tiene área 1.5 y en total ¿cuánta área es la que tenemos aquí? pues es 3 más 3 son 6 más este 4, 10 o sea, el área total del rectángulo diagonal el que está del ladito, del color rojo es 10 este pedazo vale 4 y cada uno de estos re, re, triangulitos miden 1.5 pues ya dicen por ahí que es 10 entonces es 10 claro pues sí, ya calcularon que es 10 por ahí dice Jets y Luis que es 10 Brandon que 3 ok 3 eh, cada rectángulo ¿no? si, si cada rectángulo tiene 3 por lo tanto pues ya la respuesta es es esa ¿no? muy bien Comparte este videito, por favor, dale, compartir, ahí nada más, enviar y listo. Ya tenemos un ejercicio de matemáticas hecho, espero que lo hayan pensado, aunque sea. Sale nada más ahí esperado la respuesta, ¿okay? Piensen, es lo importante, tienen que pensar. Este, pero déjenme borrar este problemita, ahorita ya hacemos, hacemos otro. O sea, déjenme borrar un ratito. Muy bien, a ver, hacemos otro ejercicio, ¿sale? Otro ejercicio aquí medio, medio interesante. ¿Quieren que se los escriba? Ok, déjame escribir. Este ejercicio es de razonamiento y muchos, muchos se equivocan. A ver si lo pueden responder ustedes bien. Dice, un caracol está al fondo de un pozo. A ver, dos cosas. Uno, los que mis alumnos que ya hicieron este problema, no digan nada. Por favor, no digan nada. ¿Ok? Este, y si está mal escrito algo, avísenme para corregirlo. Un caracol está al fondo de un pozo de 5 metros de profundidad. Muy bien, punto. Durante el día. Sube 3 metros, pero en la noche baja dos metros. Pregunta, ¿en cuántos días sale el alcohol del pozo? Si sí está bien escrito pozo, creo que no está bien escrito, ¿verdad? A ver, déjame lo busco de una vez, en un ratito. Pozo, conjunto de partículas sólidas. Creo que lleva Z, este, ¿no? No sé, no sé. Pozo, hoyo profundo, sí, yo. Este. Entonces aquí pozo y aquí pozo. sale, a ver, piénsenle, los que ya se lo saben, no lo digan, por favor, dejen que los demás piensen, los que ya se lo saben, no digan nada, por favor, leo los comentarios de mientras, dice, ahora unas derivadas locas, ahora le estaría chido, ¿no?, multiplicación de matrices, a ver, ese tema está muy simple, yo creo que no debería de de, de, de de explicar eso, es un tema, bueno, tal vez más adelante lo haga, pero es un tema muy simple, eh, eh no nos los ha puesto. Ándale, mira, pues órale, a resolverlo, Carlos. Es con Z, gracias, Ivonne. Ya lo corregí, gracias, gracias. Igual, Jetsy, igual, Jocelyn. Están atentos a cómo escribe uno, pero, órale, a ver, piénsenme. ¿Cuál es la respuesta a, ese, a, ese, a esa pregunta? A ese problemita. Poxo. Poxo con X, ¿no? Doble X para que parezca Poxo con... de Oxo, ¿no? Compartan este esta, esta transmisión, por favor, den ahí, este, compartir y ya, a todos, por favor, por favor, compartan, compartan, compartan, por favor, compartan esta transmisión, piénsenle, a ver qué tal, a ver qué tal, cómo han andado en vacaciones, para que no digan que, que nomás se las pasaron, se la pasaron ahí viendo Netflix. Recomendación, lean el manga de Titanes del, Pac del Pacífico. Es una película, ¿no? Este, Ataque a los Titanes, está chida. Leanla, leanla, leanla. Poxo, poxo, ¿ok? A ver, cuál es la respuesta, piénsenle. Muy bien, por ahí dice Alexa, LP, 5 días, ¿ok? Vamos a poner respuestas, a ver qué tal. A ver, vamos a ponerle opción A, este, tres días, opción B, eh, cinco días, opción C, este, un día, opción B, este, siete días. Vamos a ver qué tal. A ver, ¿qué tal? Tres días, dice Leo Roldán, ok, muy bien, Ivonne Martínez, en dos días, Ching Ivonne Martínez, no viene la respuesta en dos días, <ríe> lo siento, no, esa no es la respuesta, eh, Leo Roldán, tres días, pues sí viene la opción, pero no sé si sea la respuesta correcta, Alexa LP, cinco días, ahí está la opción, ok, parece ser que, que podría ser, porque ahí está, en tres días, ok, piensen, piensen un ratito, por favor, úsenlo, Bien, por ahí, compartan la transmisión, por favor, es importante. Es importante que la compartan. Bien, a ver, ¿qué opinan? ¿Cuál es la respuesta? Jesús, Daniel, tres días, Aldair Martínez, tres días, Jocelyn, Jocelyn, ¿Qué? Yoselin Velázquez en tres días, en tres días Alex Co Coches, tres días Vero Ramírez Paz, tres días, muy bien Parece ser que la respuesta va para allá, no sé Esto recuerden, matemáticas no es democracia, ¿eh? Aquí es la respuesta que es No que la mayoría dijo tres, esa va a ser, no Entonces pues hay que pensarlo, ¿sale? Piénsenle otro poquito Yoselin, ¿qué? Piénsenle, piénsenle, los demás si acabas de llegar a esta transmisión, por favor, compártela, dale nada más compartir y ya, solita se mueve. Por favor. ¿Ya tienes la respuesta? ¿O todavía no? Por ahí dice Jesse Luis, que cinco días. Aquí está, cinco días. Brandon García, cinco días. A Excel compartió tu stream, muy bien, gracias, gracias. Los demás, por favor, nada más denle compartir y ya, no pasa nada. Ay, es que no me gusta compartir. Dice, Alexa Lepe, ya dedique dije que cinco. Muy bien, pues ahí está, parece que sí, no te enojes, tranquila. Vamos a ver cuál es. Cinco días pero por qué tienen que decirlo tan enojados, ¿no? <risa> Carlos Martínez, cinco días, no sé, tres días, cinco días, un día, siete días, ahí están las opciones, ¿qué opinan? ¿Ya quieren que lo respondamos? Todavía no. Se van a llevar una sorpresota, ¿eh? Se van a llevar una sorpresa enorme, como se den cuenta cuenta con la respuesta. Podría ser 3, podría ser 5, podría ser 1, podría ser 7 también. Ahí están las opciones. Dice, ajá, perdón prof, me alteré. Ok, no te preocupes. Se cuentan las noches. Pues no sé. Por ejemplo, cuando te vas de vacaciones, te dicen 3 días y 2 noches. Que no se cuenta la última noche Sí, ya hay que resolverlo Ok, muy bien, a ver ¿Ya? ¿En serio? ¿Qué opinan? Tres días, dicen por ahí Muy bien, José Beltrán Dice que tres días Marco Fernández se acaba de unir Leví Juárez también Oye, Levi Juárez, ¿no es, no es Levi? Tú estás en el ¿no, Leví? Si es así, si es cierto, di ahí nada más en los comentarios que sí es cierto. Estás en el sí, me acuerdo de mis alumnos. ¿Qué opinan? Démosle un poquito de tiempo a los demás a ver qué tal, ¿no? Porque se van uniendo ahí algunos. Comenten, comenten. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Por ahí dice... Dice Carlos... Por eso, son cuatro días y tres noches... Ok, entonces, ¿en cuántos días sale el caracol del pozo? ¿Cuál será tu respuesta? Ahí están... Cinco días, dicen... Willy Pérez... William Pérez... Alexa, ya resuélvalo... <ríe> ah, hay que dejar que los demás piensen también... De darles la oportunidad de que... De que descubran su respuesta... Tú ya tienes una respuesta, pero los demás... Vamos a ver qué dicen. Muy bien, Jetsi Luis, en cinco días, William Pérez, en cinco días. Muy bien, Brandon García dice que en un día, ¿ok? Es el único que ha dicho que en un día. Qué raro. Muy bien, a ver, vamos a resolverlo. Fíjate, dice... Hay que, este problema se resuelve nomás leyéndolo y entendiendo bien. ¿Sale? Dice... Un caracol está en el fondo de un pozo. El, po, el pozo es de... 5 pues de metros. Esa parte, pues sí es importante, porque ahí me están dando información que voy a necesitar. ¿Sale? Entonces, fíjate. Aquí está el pozo. Supongamos que está aquí en el fondo. ¿Sale? Es 1, 2, 3... 4 y 5, entonces aquí le voy a poner 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros y pues ya al final le pongo 5 metros, ¿no? ¿Sale? Eso pues es lo único que me dice eso, ¿no? Y el caracol está aquí en el fondo. Es lo que lo, lo que sí yo sé. Aquí está el caracolito. Está a la altura. Está en 0 metros, pues. ¿Sale? 0 metros. ¿Ok? dice Alex LP, por eso, para que vean por qué tengo la razón, ok, vamos a ver dicho sí, la mayoría está diciendo 5 o 3. hay una persona dijo que, es, que uno, pero no sé es el único que ha dicho que uno, entonces fíjate, eh. Lo, lo que te recomiendo que hagas en este caso es pues actúa, haz como que el caracol está subiendo y bajando, a ver, a ver qué pasa, ¿no? fíjate, dice durante el día sube 3 durante el día sube tres a ver, por ejemplo, en un día eh, empezamos en en el primer día sube 3. O sea, el primer día subió 3. Y la primer noche dice, ¿y pero por la noche baja 2. Entonces, hasta acá llegó. Eso nada más ha pasado un día. ¿Sale? Dice por ahí Aixel Pineda, que son 5. Muy bien, vamos a ver. Este, a ver, repito. En el primer día sube 3 y baja 2. Entonces, en el primer día, ¿dónde está el caracol? Pues el primer día está aquí. Dicho de otra forma, al final del día, tuvo un metro nada más lo que subió. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? En el primer día subió un metro... En el primer día subió un metro, ¿qué opinas? ¿Está bien o estoy mal? Dice Julián García que en cinco días, ¿ok? Esto nada más es de un día. Muy bien, eso fue del primer día. Ahora, vámonos al segundo día. Bueno, a ver, antes de que, nos, de, de, de que le sigamos... Si en un día, si el primer día subió un metro y de profundidad tiene 5 pues cinco, cinco metros, ¿en cuántos días va a salir? El primer día subió un metro. El primer día subió un metro, ¿cuánto crees que va a tardar en salir si subió un metro el primer día? El, el, el pozo es de 5 metros. Podríamos pensar que pues en cinco días, ¿no? Vamos a ver. El segundo día, lo voy a poner de color, de color azul ahora. Esto nada más fue el primer día, ¿sale? Primer día. Okay. Segundo día. En el segundo día está en el 1. Sube 3. Llega hasta el 4. Hasta ahí llegó, ¿sale? Y luego bajó 2. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿dónde está ahora? Si estaba en el 1, subió hasta el 4 y luego bajó al 2, pues se quedó al final de cuentas en el 2, ¿sí o no? Entonces, aquí, en el segundo día, ¿llegó a dónde? Pues llegó acá. Vamos a ponerle aquí. Segundo. Segundo día. ¿Vamos bien hasta ahí? Pues todo apunta que van a ser los cinco días, ¿sí o no? Parece que la explicación me da la razón, dice José Beltrán Lozano. Ok, dice por ahí José Beltrán Lozano que son tres. Muy bien. Por ahí van diciendo eso. Ok, entonces el primer día subió un metro. El segundo día subió... El segundo día subió otro metro, es decir, ahorita está en el dos y el tercer día qué va a pasar? el tercer día vamos a ponerlo con otro color, el tercer día cuánto sube? el tercer día sube tres metros hasta el 5. no? o pues sea el tercer día sube tres metros y luego qué va a hacer? y luego baja dos, entonces dónde está parado ahora? ¿Dónde está parado ahora el caracol? ¿Está parado en el 3? ¿O no? ¿O hice algo mal? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Dice Jesse Luis. Jesse Luis que ya el siguiente. Ok, Jesse Luis, ¿tú cuánto dijiste? 5, 4, 3, 1, 7. Entonces, ¿qué pasó? ¿El tercer día está en el, en el tercer metro o no? Ay, mira esa, mira ese comentario, son tres porque en el último día ya no baja, obvio, aquí ya no tiene que bajar, ¿para qué bajar? Si ya en el tercer día subió tres, llegó hasta el cinco, pues ya salió, ¿ya para qué baja? Entonces ya hasta ahí se quedó tercer día entonces la respuesta correcta es 3 lo siento por los que dijeron que 5 no es 5, ese que dijo que un día como que algo ponte a repasar un poquito más los ejercicios de razonamiento porque un día no ¿sale? entonces repito el primer día sube un metro porque sube 3 y baja 2 el segundo día lo mismo sube 3 baja 2 el tercer día sube 3 y ya llegó hasta la cima no tiene que bajar, ¿ya para qué baja? Ya nada más le llevó Tres días, tercer día ¿Sale? Alexa LP, chale Leo Roldán subió a la superficie, ¿no? Pues sí, muy bien, claro Ya está, ya está arriba, ¿ya para qué baja? Ya nada más son tres días Problemas de razonamiento Eso es lo que les cuesta mucho a los A, a, a, a, a muchas personas, he visto Que no saben identificar lo que, les, lo que están leyendo Entonces Un pequeño dibujito te saca de apuros muchas veces, dice ya el Cristóbal que aferrada con el 5, dice, <risa> ok, bueno, ya hay pelense, este... bueno, voy a terminar la transmisión, muchas gracias por participar ahí con los, con los comentarios, por favor, me ayudarías mucho si subes, este, si compartes este video en tus redes sociales, y este estate al pendiente porque seguiremos haciendo transmisiones como estas, Vamos a hacer más ejercicios ahí un poquito más complicados y también haremos algunos cursos por ahí de temas más avanzados, como lo comentaba una persona por ahí, cursos por ejemplo de, de este se me fue el nombre, pero cosas de matrices, cosas de ecuaciones diferenciales, cosas de espacios vectoriales, cosas de ese tipo, pero ya son un poquito más avanzados. O ¿Sale? Esto es para el público en general, yo creo que personas desde la primaria hasta el bachillerato, de la primaria en adelante lo pueden resolver. No es no hay necesidad de que de tener un cierto nivel este académico lo importante es que sepas leer y razonar eso es bien difícil la segunda parte que es razonar entender lo que estamos leyendo y aplicarlo eso es lo, lo complejo sale entonces no te pierdas estos estas transmisiones por favor comparte en tus este en tus redes sociales y estate pendiente porque voy a subir en la página de álgebra Matemático, voy a subir un link por ahí para que te conectes a una videollamada gratuita, si quieres, si no, pues no, no es, necesario, no es obligatorio, vamos a estar resolviendo problemas de primaria, secundaria, bachillerato, ¿sale? Este, problemas de, de, de álgebra, de trigonometría, de geometría analítica, de aritmética también, de razonamiento, entonces, estate atento y, por favor, este, comparte, comparte el trabajo que, que, que hacemos, tal vez te divirtió un ratito ver por ahí que decían que a fuerza era 5, pero no, no era 5, entonces, muchos se van con esa finta, pero no, sale, lean bien, ok, lean, sale, nos vemos, gracias, comparte, el video es lo más, lo más este, valioso que, que puedes darme, gracias, nos vemos.